¿Quieres saber cómo crear una estrategia de ventas paso a paso y no sabes cómo empezar? ¿Sientes que hoy en día no logras conectar con tu cliente ideal y terminas trabajando con cualquier persona, incluso con clientes que no valoran tu trabajo porque no entienden tu propuesta de valor y lo único que hacen es pedirte que lo hagas más rápido, que lo hagas más barato o pedirte descuentos y eso te hace sentir mal? Es normal que te sientas así. A mí también me pasó. Hasta que un día me puse a trabajar en mi plan de comunicación y en mi estrategia de ventas y todo cambió. Así fue como creé también mi método Ventas con Herset. Y de ello te voy a hablar en este vídeo. Pero antes de empezar te invito a que si aún no lo has hecho te suscribas aquí a mi canal de YouTube para que no te pierdas absolutamente ninguno de los contenidos que se van a venir aquí dentro de mi canal. Suscríbete, ahora estamos en el módulo número 2 del curso gratuito de, de marketing y ventas, pero se van a venir más módulos y más vídeos y quiero que estés al tanto de todo y que seas el primero en enterarse de que hay un nuevo contenido por aquí. Ahora sí, dicho esto, comenzamos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de cómo crear una estrategia de ventas para tu negocio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Por dónde tienes que empezar? Probablemente no tengas siquiera una estrategia de ventas, porque esto es algo que sucede mucho y que veo en muchos casos. Hay personas que me comentan, eh, Cecilia, no estoy generando ventas, no sé qué es lo que está pasando, pero realmente no tienen una estrategia de ventas. Entonces es muy difícil que las ventas lleguen a tu negocio si tú no tienes una estrategia de ventas. Entonces estás basando la suerte de tu negocio en recomendaciones, en que alguien vea tu contenido y se interese, pero no tienes como tal una estrategia de ventas y esto es fundamental. ¿Por dónde vamos a empezar a crear esta estrategia de, de ventas? Bueno, lo que yo te recomiendo es que vayas tomando notas de cada una de las cosas que te voy diciendo porque posteriormente vas a tener que hacer un trabajo con todo lo que te voy a contar aquí en este vídeo. El primero de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener bien definidos los objetivos de venta que queremos. Para ello, lo primero que te recomiendo hacer es mirar ¿Qué es lo que has conseguido con tu negocio en los meses anteriores? Por lo menos tienes que mirar el mes anterior porque ese va a ser... Un poco nuestro punto de partida. Si tienes la posibilidad de mirar seis meses atrás y ver la evolución de tus ventas, será muchísimo mejor. Pero si acabas de empezar, pues partimos del de mes anterior. ¿Qué ha sucedido el mes anterior? ¿Cómo me ha ido? ¿Cuánto he vendido? ¿Eh? ¿He llegado a mi objetivo? ¿No he llegado a mi objetivo? ¿Me había puesto un objetivo? Porque decir quiero vender más es exactamente lo mismo que decir nada. No es un objetivo concreto. Todos los objetivos que nos tenemos que poner tienen que ser totalmente medibles. Tenemos que decir, quiero facturar 1.000 euros, quiero facturar 5.000 euros, quiero facturar 20.000 euros. El dinero que sea. Tú tienes que ponerte un objetivo concreto para que cuando llegue fin de mes puedas ver si has cumplido con ese objetivo. De hecho, es importante que vayas supervisando que ese objetivo esté cerca de cumplirse. Es decir, no vale con el día 30 o 31 decir, uy, no he cumplido mi, mi objetivo, sino ver si ya el día 15 ves que realmente no has vendido por lo menos la mitad de lo que te habías propuesto, ver que hay algo que está fallando y que tienes que reforzar para llegar a cumplir con ese objetivo. Por lo tanto, primer aspecto importante, definir bien cuál va a ser el objetivo. ¿Cuánto quieres vender? ¿Quiero vender más? No nos vale. Quiero vender X cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, luego tenemos que definir qué es lo que vamos a vender. Si tienes producto... Vamos a, a definir cuál va a ser ese producto estrella que vas a vender. Cuál va a ser ese producto que vas a querer darle difusión. Si tienes varios productos, puedes eh, hacerlo por semanas. Por ejemplo, puedo decir, esta semana me voy a enfocar en vender esto y de esto quiero vender X cantidad, la próxima semana voy a vender otro producto, la otra otro y la otra otro. Es decir, cada una de las cuatro semanas que tiene el mes vas a vender un producto distinto o puedes vender dos durante 15 días uno, durante 15 días otro. Esto lo defines tú. Un poco también en función de los intereses que tengas con, con tu negocio porque puede haber un producto que por X motivo, por alguna fecha especial, pueda funcionar muy bien en una semana en concreto y que en otras semanas no. Si puedes definir un producto solo y centrarte en un solo producto, también genial. Y si vendes servicios, exactamente lo mismo. Quizás tengas un solo servicio, entonces evidentemente nos enfocamos en ese servicio. Y si tienes varios servicios vamos a también buscar, enfocarnos en el caso de servicios, sí que te recomiendo que durante un mes te enfoques en un servicio en concreto, salvo que por algún motivo, como siempre digo, haya alguna situación particular o especial que hagan que tú, durante una semana tengas que enfocar en algo en, en concreto, entonces vas a definir bien cuál va a ser ese producto que vamos a vender. Una vez que sabemos qué es lo que vamos a vender y que ya tenemos un objetivo, un objetivo económico totalmente medible porque sabemos, queremos vender X cantidad de, de euros, vamos a comenzar a pensar en cómo lo vamos a vender porque esto no vale con que yo internamente diga, bueno, quiero vender esto y ya está, sino que también hay que hacer un trabajo no para llegar a vender. Entonces, aquí parte el plan de Comunicación. Por un lado, tengo que ejecutar mi plan de comunicación, lo que hemos visto en el anterior módulo, en donde tengo que hablar acerca de cómo voy a yo lograr vender ese producto. Tengo que centrarme en... ¿Cómo voy a darle difusión a este producto? Eh, ¿Voy a hablar de ello en redes? ¿Voy a utilizar mi email marketing? ¿Voy a crear tal contenido? ¿Voy a hacer un directo? ¿Voy a hacer un vídeo, ¿Voy a eh, crear mi lead magnet enfocado en esto? Y luego voy a tener una secuencia de emails para eh, convencer a esas personas de que yo soy su mejor opción. Es decir, tenemos que tener todo eso trabajado dentro del plan de comunicación. Si no comunicamos, nunca vamos a llegar a a la etapa de la venta. ¿sí? Tenemos que comunicar constantemente qué es lo que estamos ofreciendo porque las personas no saben lo que tú ofreces. Por más que tú creas que la gente eh, sabe perfectamente lo que tú ofreces, si tú no se lo cuentas, la gente no lo sabe, no tiene por qué adivinar. Por más que tú les digas visita mi web y ahí verás todos mis servicios, nadie lo hace. Eres tú quien tiene que estar constantemente hablando de ello. Entonces, por un lado, tenemos el plan de comunicación, que eso ya lo hemos trabajado en el anterior módulo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en cuanto a la estrategia de ventas? ¿Qué es lo que tenemos que definir? Bueno, ¿cómo vamos a vender? Por un lado, tenemos el plan de comunicación, sí. Pero luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vender nuestro, nuestro producto o nuestro servicio? ¿Nos vamos a poner a hacer llamadas? ¿Vamos a esperar solamente a que la gente nos llegue a través del contenido? Esta opción yo nunca la recomiendo. Te recomiendo siempre tener otra alternativa. Por un lado tienes los frutos del de plan de comunicación, que es que la gente llegue a ti. Pero por otro lado tienes que tener otra, otra estrategia más en mente, que puede ser bien. Me voy a poner a llamar por teléfono a todas las personas que ya fueron clientes y voy a eh, contarles sobre mi nuevo servicio, sobre mi nuevo producto. Eh, me voy a poner a buscar a personas en Linkedin, las voy a contactar, les voy a enviar mi lead magnet y a través de ese lead magnet una vez que lo, que lo lean les voy a ofrecer mi producto o mi servicio. Eh, voy a comprar una base de datos y me voy a poner a hacer llamadas. Eh, me voy a poner a llamar a las personas que he conocido en un networking o lo que fuese y eh, les voy a ofrecer mi, mi servicio, me voy a poner a buscar esas empresas con las que me encantaría trabajar y les voy a también hablar de mis servicios, voy a redactar una carta de ventas y voy a llegar a determinadas personas a través de esa carta de ventas ofreciendo mi producto o mi servicio como ves hay muchas opciones, entonces tú lo que tienes que hacer es, tienes que definir ¿Cuál va a ser tu estrategia de venta? ¿Cómo vas a realizar esa, esa venta? Ya sabemos cuál es el objetivo que, que queremos conseguir. Sabemos cuánto dinero queremos vender. Sabemos que tenemos un plan de comunicación para respaldar todo esto y para darle difusión a nuestro producto o a nuestro servicio y que la gente se entere de lo que estamos ofreciendo y quiera comprarlo. Pero ahora tenemos que saber qué vamos a hacer. A través de redes sociales, por ejemplo, o de email marketing, te van a llegar contactos, leads... Personas que estén interesadas en comprarte, pero la venta nunca se va a producir en las propias redes. Entonces, tienes que saber qué vas a hacer en el momento en el que alguien diga, oye, me interesa lo que ofreces, quiero más información, quiero que me cuentes más, quiero hablar contigo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener una, una reunión con ellos, le vas a enviar previamente un formulario para cualificarlos y ver si realmente son tu perfil de cliente ideal o no, todo esto lo tienes que tener definido y es lo que hace a tu estrategia de ventas. Tu estrategia de ventas tiene que cubrir todo el paso a paso desde el momento en el que la persona entra dentro de lo que es tu, tu embudo hasta el momento en el que se convierte en cliente. Entonces, defines... ¿Qué quiero? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Y qué voy a hacer una vez que esa persona se interese por mí? La venta no se termina en el momento en el que la persona se interesa por ti y ni siquiera se termina en el momento en el que es cliente. Porque yo siempre insisto en la importancia de fidelizar a los clientes que ya tienes y ofrecerles lo que tú sigues haciendo, lo que pueda ayudarlos más eh, a través de los productos o de los servicios que tú tienes dentro de tu, de tu negocio. Entonces es muy importante que siempre trabajes en fidelizar a ese cliente, en seguir ayudándolo, seguir aportándole eh, valor y seguir ofreciéndole lo que, tú, lo que tú haces. Pero para ello tienes que tener bien claro cuál va a ser ese proceso que vas a seguir. Y esto en definitiva es tener una estrategia de ventas. Saber qué hago para llegar a esas personas, para que esas personas me descubran y qué hago una vez que me descubren, les gusto y quieren hablar conmigo, quieren contratar mi producto o mis servicios, ¿sí? Entonces, cada negocio y cada persona tendrá sus necesidades en concreto y aquí tú Vas a definir cómo quieres hacerlo. Si vas a hacer una llamada, si vas a llevar a todo el mundo a, por ejemplo, una masterclass en directo y luego vas a, a, a decir que hoy la gente pueda agendar una llamada contigo. Si vas a hacer un formulario de cualificación para no hablar con todo el mundo y solamente hablar con los contactos que consideres más cualificados. Si vas a enviar eh, directamente un presupuesto o si primero vas a tener una reunión. Todo eso lo tienes que definir como parte de tu estrategia de ventas Y es muy importante que lo hagas. Comienza ya mismo a crear este plan de comunicación mínimo viable que hemos visto al inicio de este curso y esta estrategia de ventas para tener todo ello definido y para que cuando lleguen tus clientes tú sepas cuáles son los pasos que tienes que seguir desde el momento en el que alguien se interesa por ti, por tu producto, por tu servicio. Espero que este video te haya ayudado, si es así te invito a que me dejes un like, que te suscribas a mi canal, me encantaría tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video y ya sabes, te leo en los comentarios con todas tus dudas, preguntas y todo lo que me quieras comentar. Me encanta recibir tu feedback para seguir creando contenidos que te ayuden a crecer con tu negocio. Nos vemos, chao, chao!